Vamos a empezar asegurándonos de que los estadounidenses sean atendidos primero y luego vamos a tratar de cuidar al resto del mundo. Ahora, la ficha de Correa es que reestructure los 60 mil millones de dólares de deuda que arresta Nicolás. Hola a todos y bienvenidos a nuestro canal Noticias al Día, donde lo que la gente rumora como un chisme aquí siempre lo contamos como príncipe. Antes que iniciemos con nuestras noticias, no se les olvide, como siempre, suscribirse a nuestro canal, compartir este canal con todos sus amigos en redes sociales y que activen la campanita de notificaciones para que no se pierdan de ninguna noticia. Ahora sí, arranquemos a leer nuestras noticias. De frente y sin rodeos, María Corina Machado le canta sus verdades al Consejo de Derechos Humanos de la ONU. mirándolo como un discurso de la dirigente opositora recriminó la opacidad de la ONU sobre la crisis que se vive en Venezuela. Desafortunadamente, nuestro país es un país sin ley donde la vida no vale nada y la sociedad vive bajo el terror de un Estado criminal. Así lo aseguró hecho. A Melacorina Machado eso no la detiene, sino la impulsa más a exponerla en cualquier tribuna donde su voz tenga resonancia así la verdad sea molesta e incómoda. Con su participación en la reciente sesión del Consejo de Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas, dejó correr la verdad sin ningún filtro. Miremos y hablemos con la verdad. Venezuela es un país arrasado, cuyo saqueo ha enriquecido a unos pocos y sumergido en la misma a más del 90% de la gente. Venezuela es un país sin ley donde la vida no vale nada y la sociedad vive bajo el terror de un estado criminal que tortura, desaparece y persigue a periodistas, sindicalistas, amas de casa y estudiantes. O sea, es decir, aquí no se salva ninguno de la población. O bueno, sí, son los oligarcas que están hallando. Eso no fue todo. Por debajo de la mesa yo te ofrezco una vacuna. En un minuto y medio de intervención con voz firme y enérgica, condenó que una generación de niños crece sin alimentos, sin vacunas, sin educación, sin sus madres, y esto es intencional. Es consecuencia de una acción sistemática de un Estado mafioso dispuesto a mantener el poder a costa de lo que sea. A sus interlocutores les increpó sus titubeos sobre cuántos migrantes más hacen falta cuántos más tienen que morir para que actúen. O sea, estamos pidiendo una urgencia humanitaria inmediata, una urgencia internacional, pero ya. Nachat Chamenfi, presidente del Consejo, no le agradó ni poquito el discurso de María Corina Machado y pidió utilizar un lenguaje apropiado para este Foro de Derechos Humanos para tener un diálogo respetuoso con estándares. La dirigente opositora también lanzó cuestionamientos sobre las funciones de la organización de forma clara que subrayó que la entidad internacional no estaba para escuchar a tiranos, sino para escuchar a las víctimas. También le recriminó que muchas de sus acciones eran para lavarle la cara a los peores violadores de derechos humanos, los peores del mundo o para el mundo que conozca y que reaccione ante estas atrocidades. Según Machado, es una vergüenza que el gobierno dictatorial de Nicolás acusado de que el interés humanidad sea parte del Consejo. Y no hay más excusa. Es tiempo de actuar. Y así tiene que ser. Hay que hablar claro. No precisamente en un lenguaje. El lenguaje apropiado es muy importante y más en esta mesa de discusión. Pero en la realidad, duele más el que decir. En el caso de Venezuela, la ONU ha sido tímida e incoherente. Por un lado, la alta comisionada Michelle Bachelet renovó el año pasado el memorando de entendimiento para aumentar la cooperación humanitaria con el gobierno dictatorial de Nicolás. Y por otra parte, criticó la situación en el país al presentar un informe en el que denunciaba detenciones arbitrarias, violaciones a las garantías al debido proceso y casos de tortura y desapariciones forzadas aún no teniendo un grado de confianza, le pidió transparencia y confianza para el fraude electoral del 6 de diciembre. Ahora, Bachelet no pudo evadir la situación y reconoció que el espacio cívico y democrático se sigue reduciendo en Venezuela, pero que confía en que el nombramiento del próximo Consejo Nacional Electoral es una prueba de la credibilidad de las próximas elecciones, siempre ambigua. Diego Array, expresidente de Venezuela ante las Naciones Unidas y ex asesor especial del secretario general, también se la voz de María Corina Machado. En su intervención, Ariel también fue contundente y divulgó que el país se está tomando no por una represión, ni siquiera es un gobierno. Eso es una corporación criminal militarizada y esa corporación criminal militarizada está sentada entre ustedes cuando se suponía que en el Consejo de Derechos Humanos todos sus integrantes deberían mantener una calidad en la defensa de los derechos humanos. Algo en lo que yo pienso que todos estamos de acuerdo. Pasando a segunda noticia. El presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, se reunió con directivos de Johnson y Johnson y Mark. Y así anunció la compra de otras 100 millones de dosis de su vacuna. Aunque después de esta desafortunada y lamentada crisis mundial haya una luz al final del túnel, no podemos bajar la guardia ahora. Así lo indicó el presidente de Estados Unidos en una conferencia de prensa junto a los máximos representantes de ambos laboratorios. John Biden el pasado miércoles anunció la compra de otros 100 millones de dosis de vacuna contra el contagio de la pandemia de Johnson Johnson. El presidente realizó el anuncio junto al CEO de Johnson Johnson, Alex Worsk, y de Merck, un laboratorio que fabricará en este caso también la inmunizante después de un acuerdo anunciado por la Casa Blanca, Kenneth Fraser. Del túnel, pero no podemos bajar la guardia juntos. Vamos a superar esta pandemia y a marcar el comienzo de un futuro más saludable y esperanzador. Así lo afirmó. Serán 200 millones el total de dosis de la vacuna de Johnson Johnson demandadas por el país, lo que permitiría la inoculación del mismo número de personas, según recoge The Washington Post. La vacuna de Johnson Johnson ha sido la última en ser aprobada por la Administración de Alimentos y medicamentos de Estados Unidos. La vacuna de Johnson Johnson, su mayor particularidad es que es efectiva con una única dosis, a diferencia de la mayoría de vacunas utilizadas globalmente, que requieren dos. La vacuna tenía una eficacia del 85% según estudios en la protección contra la enfermedad grave, las hospitalizaciones y la muerte. Denominada AD26.cov2.es, se administra en una sola dosis muscular. A su vez se puede almacenar hasta dos años en un sistema de congelado a 20 grados y hasta tres meses refrigerada en Fraser de 2 8 grados. El esquema que se tiene es el siguiente. Vamos a empezar asegurándonos de que los estadounidenses sean atendidos primero y luego vamos a tratar de cuidar al resto del mundo. Así lo afirmó también el presidente Biden. Donde por otra parte, en respuesta crítica sobre el incremento de la brecha en el acceso a vacunas de países en desarrollo y de territorios como Estados Unidos, afirmó esto. Si bien sabemos, Estados Unidos ha sido un país donde se ha visto afectado en el mundo por la pandemia y acumula más de 29 millones de contagios, así como también 572.705 muertos. a tercera noticia... De manera sorpresiva, Nicolás contrata a exministro de Correa para evadir sanciones de Estados Unidos. ¿Qué tal esto? Patricio Rivera, exministro de Finanzas de Ecuador, ahora es el que estará al frente de manejo de su deuda de 60 mil millones de dólares. Ahora, ¿esto cómo va a ser? Esto no es un secreto, pero el chavismo está ahogado con sus acreedores y además necesita una liquidez. Por eso el gobierno de Nicolás sumó a sus filas de asesores a Patricio Rivera exministro ministro de economía del socialista ecuatoriano Rafael Correa, divulga la agencia así Bloomberg: El fin es relacionarse con los inversionistas extranjeros y los acreedores, incluidos los prestamistas bilaterales y multilaterales, para gestionar convenios con los tenedores de bonos y presionar por el alivio de las sanciones de los Estados Unidos. Ahora, la ficha de Correa es que reestructure los 60 mil millones de dólares de deuda que arrestan Nicolás, una cifra que está lejos de ser solventada por la prohibición en su contra, al menos por parte de Washington. Para atender estos asuntos que condujo a un grupo de acreedores que poseían los bonos de 2025 a exigir el pago total de los intereses y el capital, vencidos en un proceso conocido como una aceleración, existe un solo detalle con este hombre que Nicolás planea poner al frente de la reestructuración de la deuda. El el ministro de Economía de Rafael Correa tiene algunos problemas de gran relevancia, pues su nombre figura entre los funcionarios que deben responder por el manejo de la deuda que investigó la contraloría hace tres años y lo solicitó por vía pública por desconocer su dirección. Bueno, esto no es raro por la cúpula chavista, puesto que ellos actúan de la misma manera. Rivera ha señalado como responsable de tres resoluciones ministeriales que en 2010 declararon secretos reservados, todos los actos administrativos, contratos, convenios o documentos vinculados con financiamiento público que permitieron al correísmo ocultar toda la información sobre la deuda pública hasta el pago total del capital de la amortización y de sus costos financieros. Ahora, la compra de títulos del Banco Central con certificados del Tesoro que realizó sin respaldo legal así como también renovaciones de esta deuda por un monto superior al permitido. Claro está sin mencionar que sobre él pesa una glosa por parte de la Contraloría General del Estado por unos 77 millones de dólares por el pago de pensiones juviales con bonos de largo plazo al Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social. Para que nos vayamos un poquito adentrando de quién es este personaje. Según los dichos análisis, las resoluciones de Rivera son calificadas como una novela de realismo mágico por esconder la deuda pública tras un manto que fabricó en tres tiempos. Facilitó condiciones para que el Banco Central le prestara al gobierno de Correa más de 4.200 millones de dólares. Y en los últimos meses del correísmo, esta deuda creció en 1.500 millones de dólares más para ser pagada parcialmente entregando al Central papeles que no se pueden convertir en efectivo. Pero esto no es todo. También fraguó emisiones de bonos por más de 7 mil millones de dólares, créditos con el oro del central como garantía y, por supuesto, preventas del petróleo y otras millonarias de deudas con el país asiático. Ahora, pues la pregunta del millón y la que normalmente siempre nos estamos haciendo con este tipo de noticias es la siguiente. ¿Qué consejos pueden dar quien tuvo como única política fiscal la de aumentar el gasto y luego tratar de mantenerlo a cualquier costa? Patricio Rivera es considerado un ventrículo de correo por crear una legislación destinada a ocultar las movidas para contraer deuda y escudarse tras ella para evadir los controles institucionales. Bueno amigos, hemos ido hoy, ya he terminado o culminado unas tres noticias muy interesantes. No se les olvide como siempre suscribirse a nuestro canal, compartir este canal con todos sus amigos y también familiares para que estén más enterados de noticias de Venezuela y por supuesto también activa la campanita de notificaciones para que no se pierdan ninguna noticia. Siempre es un gusto leerlos, hasta una próxima. Chao, chao.